Hola hola, acá estoy para hablar después de otra función, les doy la bienvenida a este nuevo episodio y en esta ocasión sigue la serie de Hawkeye, vengo a hablar del más reciente episodio llamado Ronin y en este caso con invitadas especiales, con las chicas de Marvel con ellas, Lucía e Ine, ¿cómo están chicas? Hola Seba, ¿cómo andas? Hola. Muchas gracias por invitarnos Todo bien, Gracias, gracias por aceptar la invitación como siempre un gusto hablar con otras personas, y mucho más lindo hablar de, de Marvel, la verdad. Sí, es, es sí, algo es que placer. nos apasiona. Sí. <ríe> sí. Es, es, es algo, sí, es, es de las cosas que apasionan a la gente, la verdad, así que eso, eso es muy lindo. Eh, no sé si pasa con, con otras películas o con otras sagas, pero bueno, con si Marvel no es... pasa con Harry Potter también. Bueno, <ríe> o sea, nosotros tenemos <ríe> un, un podcast de Harry Potter... Me encanta, sí, sí, yo amo Harry Potter, de hecho me peleo con gente que dice que Harry Potter es una mierda, que no, se aburren con Harry Potter, no lo puedo creer. Esa pero... gente está cancelada. Sí, sí, sí. Como JK, ah, yo eh, No sé si cancelar, pero bueno, sí, me, me, me choca un poco, pero bueno, yo sí amo Harry Potter, estoy esperando este especial de de la reunión de los 20 años que me sí. parece algo hermoso así que nada sí, amo, amo Harry Potter y sí, puede ser que lo de la locura también sea por ahí Star Wars también puede ser sí. eh, fanáticos muy locos pero bueno Marvel al menos lo que más movimiento hay en estos días es de Marvel y, y se nota esa locura sí. um, espero que no se hayan comido ningún spoiler de, de Spider-Man todavía no, todavía no, o sea, no, sabemos que la gente lloró pero como que sí. no queremos saber por qué, ni de qué, ni nada. Eh, sí, Venimos sí, sí. bastante bien. Yo hoy no voy a abrir TikTok, por ejemplo. Está bien, porque no, encima nada. hoy se estrena, hoy se estrena en Estados Unidos. O sea, claro. chao. Sí, sí adiós. Los yankees la vemos son, mañana. Sí, los yankees son complicados con estas cosas. Les gusta mostrar todo. Y es sí, complicado. Sí. Sí, Igualmente, eh, yo el miércoles entré a YouTube a la tarde, a las 3 de la tarde. No, olvídate. Y ya había un spoiler. Sí, sí, o sí. Sea, Maldad, Sí, cáncer. el miércoles... <risas> Demoníacos. Exactamente, sí. El miércoles a la mañana yo entro a YouTube para ver un video, porque eso es lo que más bronca me dio, un video de unos chicos que hablan de, de básquet, de la NBA. Nada que ver. Sí, nada y que ver. En, cocina, de cualquier cosa. Claro, en las recomendaciones ya aparecía cierto frame, y yo pensé, ah, dale, no. loco, dejate de joder. Sí. Igual agradezco de que, después viendo la película, obviamente, no me spoileé nada groso, O sea, eran cosas que más o menos me veía venir. Así que nada. Claro. Pero bueno, si sí, lleven pañuelitos porque van a llorar. Así Uy, que bueno. están advertidas. <risa> eh, no, no sé cuándo la van a ver. Mañana. Bueno, disfruten, disfruten que es una muy buena película. Y lleven pañuelitos. <risa> Pero vamos a hablar de Hawkeye, que es esta serie, la última serie de Disney Plus y de Marvel Studios del año. Les pregunto, hasta ahora. ¿Qué les parece? Sin spoilers, ¿qué les, qué les está pareciendo esta, esta serie? A mí me gusta, o sea, me parece entretenida, pero no es ni Loki ni WandaVision. O sea, esas eran superiores para mí. Ya sé cuáles son tus favoritas, entonces. <risa> sí, como que está, está entretenida, pero hasta ahí, no es que me está volando la cabeza. Ta, ta Nosotros bien. veníamos hablando de que, o sea, es como que nos, nos está costando un poquito como este ir y venir, digamos, desde Endgame, como que... Vamos y venimos, ¿entendés? O sea, como que estamos con los personajes, digamos, que conocemos. Después salieron Shang-Chi Eternals. Bueno, salió Black Widow también, pero es como un super flashback. Esta de Hawkeye está ahí en el medio. Entonces, como que estamos un poco conflictuados con eso. Es como que todavía no sabemos muy bien dónde pararnos. Y como en cada cosa que vemos, ¿entendés? Queremos que aparezca Loki, que te diga. Entonces, necesitamos como poner un pie, digamos, como en C. Como en esta nueva realidad, ¿me entendés? Como, o sea, el sí. multiverso, ¿qué onda con Así. eso? Entonces sí, sí, sí. estamos ahí medio perdidas por ahora. Sí, sí. Estamos esperando, perdón, pero remanijas ver Spider-Man por eso mismo también. Es sí. como, bueno, sí. a ver. No, no voy a mencionar nada. <risa> pero sí, es verdad, eh, con todo esto del multiverso se fue todo al carajo, y ya claro. era medio complicado. El tema de las líneas temporales, de la cronología de las películas Después se sumaron las series y era como, bueno, sí. esto va acá, esto va cinco años después Esto pasó dos semanas sí. después del chasquido, esto fue en el blip claro, sí. La cabeza es un, está como el meme de las cuentas, estás haciendo cuentas ahí Sí, así. total es, eh, es complicado, eso es verdad A, a mí me está gustando, eh, la verdad que está bien, está bien la serie Así que, bueno, vamos a hablar de, de este episodio, ya con spoilers no. Eh, el episodio en concreto, en específico, este quinto episodio, ¿les gustó? Sí. sí, sí. En comparación con, con los anteriores, digamos. O sea, es, sí. a mi criterio es el mejor de la serie hasta ahora. Bueno, bueno, opinión fuerte, pero vale, sí, sí. Ah. Está bien, sí. Eh, el anterior estuvo bien también, igual. no sé de... si tengo un preferido. Está bien. También me pasó que los vi como todos juntos, pues, la empecé de atrasada, sí. entonces vi tres juntos, y ya no me acuerdo cuál es cuál. Pero el último, como que habíamos leído, tipo, es el mejor capítulo de, de, del MCU, no sé, era como tipo. Y lo empecé a ver y fue como, esto, o sea, no es lo mismo de siempre. No sé, como que no me pareció tan. O sea, yo entiendo que la gente es como que se vuelve loca cuando mencionan el blip o mencionan a alguien que se murió. Como que eso siento que genera revuelo siempre. Pero a mí, la verdad. No sé, pasó desapercibido. Vos estás medio apática con esta serie. <risa> Yo estoy medio. Sí, es que es como que me pasa lo mismo que me pasaba con Falcon, que es como que me falta un elemento. <risa> como un elemento, no sé, mágico, ¿entendés? A mí me gustan mucho esas cosas. Sí. Eh, entonces, bueno, también por eso quiero ver Spider-Man ¿no? y Doctor Strange. Eh, sí, como que no sé. Y a, también me pasa que a mí Joca y no me mueve un pelo, o sea. Clint, me chupo huevo. <ríe> me cae muy bien Kate. Kate me cae muy bien. Y bueno, Yelena, obvio. Eh, pero ponele, bueno, veía que en el Instagram de Florence Pugh había subido sí. como un frame de, de la escena que Clint se queda mirando el, sí. como el, el memorial. No me sale. El memorial. Sí. Y le dice a Natalia, ay, Natalia es la mejor, no sé sea qué. Y subió como ay. Eh, Jeremy, me tenías eh, llorando, tipo en lágrimas Yo pensaba, no me movió un pelo eso La reviviste, Florencia La reviviste, o sea, aposta que no, me movió un pelo Entonces, no sé, como que no sé si soy yo el problema ¿O qué? Bueno, ¿Vos qué rompí, opinás vos? Insisto, Insisto yo que, eh, que, que nosotras dos estamos muy perdidas Estamos muy perdidas y no sabemos como de dónde agarrarnos, digamos o sea, como que nos, nos cebamos un montón con, con Loki y con WandaVision, después eh, Falcon ahí en el medio nos cagó la vida, estamos sí. muy perdidas, entonces es como que no, no logramos terminar de empatizar. Igual me parece que a mí, a mi criterio, que la serie está, o sea, que está bien, pero el tema sí. es que es como que se fue todo tan grandilocuente que la serie esta es como como quedó un poco chiquita, digamos, o sea, chiquita, como muy terrenal, que no, que no, no quiere decir sí. que esté mal igual, pero... Como que no sé, estábamos muy cebadas nosotros también. Sí. Sí. Es eh, que lo que nos dejó. Manija. Sí, sí. <risas> sí, eh, hay varias cosas para, para resaltar. El punto este de ver todos los episodios juntos y no uno por uno. Eso es interesante porque por ahí el esperar semana a semana te genera... Eh, sí. como otra opinión, Hay. o otra, claro, la manija propia de estar una semana esperando, uh, ¿ahora qué va a pasar? Encima te tiran esos spots televisivos con cositas, y vos estás sí. como agarrándote por las paredes, eh, y verlo todo junto por ahí es otra sensación, eso puede cambiar un poco la perspectiva de cómo eh, ven el, el, el episodio, pero bueno, uh -huh. más o menos es lo mismo, o sea, no, no cambia tampoco demasiado. Es cierto esto, y no sos la primera, Ine, que, que lo menciona, al menos personas con las que hablé sobre Hawkeye, del elemento mágico, que por ahí se extraña un poquito lo que pasaba en WandaVision, lo que pasaba en Loki, sí. de, de la magia y de todo eso que, que en el MCU queda tan, tan bien, y lo agarro con lo último, que, que dijeron de, de que la serie es muy terrenal y por ahí como que también hay otras cosas que están pasando en el multiverso mismo, es cierto eso de que por ahí queda medio colgada la serie, en todo este momento, pero también es necesario, como que yo siento que están haciendo esto de vamos por un carril y mostramos todo lo que va pasando en la Tierra con superhéroes y personajes más eh, terrenales, mm. y por el otro carril todo el multiverso, elementos mágicos y toda esa onda. Eh, yo creo que se van a ir manejando así Porque de hecho con lo que viene también tenemos como mitad de esto, mitad de lo otro Un poquito sí. la galaxia que también está quedando medio olvidada Y ya van a tener que volver Entonces yo creo que se van armando así Es cierto, o sea, tiene como esa cosita eh, Medio de estar un poco tapada Además ahora con Spider-Man es como Medio complicado si, no, si hay gente que no se enganchó mucho con la serie Ahora es medio, medio complicado Pero bueno, eh, en sí. general pasa eso por ahí con, con hockey En general, me gustan las películas del MCU que, que van más como a, a lo real, digamos, viste, y, qué sé yo, como a, lo, a los problemas capaz más mundanos y no tan del universo. Igual nada Endgame y, y la anterior, al <risa> revés no se acorda cómo yo, bueno, pero esas dos, <risa> sí, tipo, me encanta, no hay ningún problema. Pero es ponerle, valoro mucho, no me parece una buena película, pero valoro mucho Ant-Man, como tipo un tipo sin, sin ningún tipo de poder, entendés cómo avanza con eso, que es un poco lo que pasa con Kate acá. Bueno, una sí. chica súper hábil, digamos, pero no tiene un superpoder, mismo Clint. Sí. O sea, claro. eso me encanta y me, y me encanta cómo resuelven, digamos, y cómo aún así todos sin superpoderes este, son súper heroicos, digamos, ¿no? Exactamente, sí. Pero es. bueno, siento como que en algún punto es como que quiere ser un poco nostálgica, digamos, la serie, porque apela a todas las cosas como bien, bien como de, del origen, digamos, de estos de los Avengers. ¿no? o sea, digo, como de los, de los originales, pero no sé, es como que nosotras también cuando vimos el tráiler flashábamos que iba a ser parte del regalo prometido, ¿viste? La peli esta de George S. sí eh, tipo, antes de Navidad te voy conseguir el regalo para, para el dije y bueno, y es como que no sé, como que es medio así, como medio comedia pero medio nostálgico es como que no lo entiendo mucho, o sea, me gusta igual, ¿eh? pero no sé es como que no la termino de entender y lo que me está aniquilando la cabeza es pensar ¿Qué va a pasar en el último capítulo? Porque hay una cantidad de pestañas abiertas. Sí. Muchas, muchas pestañas. Justo iba a mencionar cuando dijiste lo de películas terrenales, o sí, cosas así terrenales que se nos mostraban en el MCU, mm. y me acordé de la que es mi película favorita, pero las escuché, podcast, y sé que esto <risa> va a ser Qué para miedo. discusión, así que no lo voy a mencionar. <risa> no, a ver, deciden, no deciden, deciden, deciden. Deciden. a ver Mi película favorita... Para mí la mejor del MCU, y de hecho ahí está mi personaje favorito, es The Winter Soldier. <risa> mi personaje favorito es el Capitán América. Ay, no, Uy, la Capitán grieta. América. Así que bueno, no, no vamos a entrar en esa discusión, porque me caen bien. Era para mencionarlo nomás. Me parece bien ahí, sentando, sentando tus, tus convicciones, poniéndolas sobre la mesa. Después al final les voy a preguntar sus personajes favoritos y películas Así que ahí se van a poder explayar sí, sí. Bueno, yendo al episodio sí. En líneas generales Arrancamos con este momento de Elena Un poco en el pasado, porque fue antes del chasquido De hecho vemos el momento del chasquido Que me sorprendió Porque yo estaba medio, la primera vez que vi el episodio, medio distraído Justo agarré un toque de celular para hacer algo Y cuando veo todo ese efecto, fue como, ¿qué pasó para...? y volvió no, un poquito no para un atrás, y, y fue re Pero no salió? Claro, y se explica todo, te muestran ahí cinco años después, bueno, mm. toda esa cosa loca. A mí la duda que me quedó de eso, mm. fue el hecho de que ella estuvo poco tiempo ahí dentro del baño. O sea, fue como que chasquido, desapareció, volvió, cambió todo, y ahí pasaron los cinco años. O sea, no, no termina de quedar claro ahora, por otras situaciones que ya se nos mostraron dentro de, del MCU, ¿Cómo es el tema del chasquido? Porque para ella, ¿cuánto tiempo pasó? Porque te dice, como estuve cinco segundos en el baño, ella le dice, estuve ahí sí. cinco segundos y pasaron Ay. cinco años. Y el resto, o sea, ¿fue lo mismo? ¿Fue como se fueron y volvieron? A, a mí me quedó esa duda. Porque acá te lo muestro. que para mí sí. eso es lo más interesante del capítulo, que nunca vimos cómo afecta el blip. Claro. O sea, vimos cómo volvían todos, pero nunca vimos cómo desaparecían y volvían. O sea, para ella no pasó el tiempo. Sí, nunca lo vimos en primera aprecio, persona. ¿Vivo? Claro, claro. Nunca lo vimos en primera persona. Claro, nunca lo vimos así. Entonces, o sea, eso me pareció re interesante. Como, bueno, qué feo lo del blip, ¿no? Como de repente saliste del baño y pasaron cinco años. O sea, como re desesperante. Y aparte me gustó mucho que es como que la primera persona en la que piensas Natalia. Tipo, ¿qué, ¿qué pasó? ¿Dónde está Natalia? Sí. Y bueno. Claro, ya ¿Quién le dice? J, ¿no? <ríe> o sea, se sabe lo que pasó con Natalia. Me gustaría que después, más adelante, aclaren esta cosita, porque queda como la duda de, che, y los que desaparecieron, qué onda, porque no sí. se termina de explicar muy bien, también ahí enseguida yo, bien manija, pensé, cuando en Endgame hablan de Iron Man y Iron Man sobre esto de que desapareció él, de que desapareció Peter, le explica a sí. Iron Man, no, estuvimos ahí, estuvimos hablando con el Doctor Strange y él empezó a hacer las cosas con las manos. Entonces como que tuvieron un tiempo, te da a entender que tuvieron un tiempo antes de volver, o algo por el estilo. Y lo otro que me acordé también en Endgame, cuando Ant-Man estuvo dentro del, del reino cuántico, que sí. él también dijo que estuvo cinco segundos, cinco minutos, algo así, pero fueron cinco años afuera. Entonces... Sí. Que arreglen eso. O sea, que porque... justo ahí que en el reino cuántico. Ya ese, claro. eh, o sea, a mí que no me da la cabeza con, con estos temas del tiempo, igual entiendo que es como, bueno, otro, un tercer plan, ¿me entendés? Tal vez ni sí. el blip, ni la realidad, ni, ni, no sé, ese reino cuántico. Sí, sí, ahí sí. A mí lo que me llamó la atención es que cuando Jelina eh, sale del baño, la, la, la dueña de casa, digamos, la, la chica esa, te dice como, uy, bueno, te lo tomaste mejor o peor que tu compañera. Viste que había una tercera eh, sí. widow, digamos, ahí cuando llegan. Y es como, bueno, ¿cuándo volvió esa? ¿No volvían todos al mismo tiempo con el chasquido? O sea, como que eso no entendí. ¿Entiendes lo que digo? Pasa que sí, sí, es verdad. A mí una duda que me, que me había quedado, que después me la autorrespondí, pero igual me intriga, es dónde aparece la gente. Porque en teoría aparece en el mismo lugar en el que desapareció. Hmm. Pero, pensaba... Spider-Man, Doctor Strange, Yo, esos estaban en una nave en el espacio, o sea, ¿dónde aparecieron de nuevo? Me acordé sí. de que Hulk, cuando chasquea los dedos, dice, para que todos vuelvan a casa seguros. Tipo, bien, enteros, ¿entendés? Como que, que no le pase nada a nadie. Entonces, sí. por un lado entiendo que aparecen todos bien, digamos, pero por el otro, ¿dónde aparece la gente que estaba, tipo, no sé? No sé, nadando en el mar, ¿entendés? ¿Dónde aparecen? Claro. Y los que estaban en el espacio sí. también, o los que estaban en un avión. Eh, claro, en un ¿Cómo? avión. Y el avión desapareció. el O, sea, o en mismo medio tipo, de... De... no sé, estabas en tu casa y, y después del blip, tu casa se. se no sé, la tiraron abajo, Ay, ¿entendés? Sí. Y volvieron a, bueno, a eso pensaba y yo. y quedaste tipo en la pared, boluda, no sé. Eso pensaba yo, viste que la chica, la dueña de casa, dice, ay, me casé, adopté una nena, no sé qué, y dije, ah, bueno, qué bien, qué bien que todavía estás acá, que, que tu marido se vino a vivir con vos, porque sí. si no, Elisa va a salir del baño y se va a encontrar, qué sé yo, a quién. Sí, sí, sí. Sí, es, esas dudas, me, me gustaría que las respondan con, con hechos, no como que por ahí algún personaje en, en futuros proyectos aparezca como en un lugar medio raro o te expliquen, no, pasó esto, porque tenía que ser así, sí. qué sé yo, que, sí porque es raro, porque por ahí encontrás que apareces en un lugar que nada que ver, no sé, en el medio de una pared, como dijeron, como ahí, sí, sí, sí. medio raro, y, y sí, si sí, son dudas eh, que se van a tener que ir respondiendo, porque también es muy raro la manera en la que desaparece y aparece, pero bueno, tenemos todo ese momento, se, se ve muy... Muy de la película de, de Black Widow, porque lo que está haciendo Yelena es seguir sí. rescatando a todas las viudas negras que quedaron bajo uh -huh. eh, esa orden de ser asesinas. Y se habla mucho de, de Natalia, muy presente Natalia en esta serie. A mí me encanta que lo mantengan así por la relación que tenía con Clint y bueno, por la aparición obvia de, de Yelena. Tenemos después una charla entre Kate y Eleanor, porque después de que Kate peleó sí. en esa azotea con Elena con Maya, estaba Clint ahí en el medio, todo un bardo hermoso, volvió, Clint le dijo déjate de joder, andate a tu casa, y ahí Eleanor no sé cómo les cae el personaje, pero... Yo ya dije desde un principio que para mí Eleanor estaba más sucia que una papa, sí. o sea, era obvio que algo está involucrada en algo raro. El tiempo me dio la razón. Ah. Ah, exactamente. <risa> era medio obvio ¿no? que Eleanor era rari. ni se inmuta cuando, cuando la hija le dice, tipo, tu novio está involucrado en no sé, algo re mafioso. Y ella como, ah bueno, sí, sí. O sea, no, tipo, nada. No reacciona con nada. ya ahí dije, bueno. Obvio que sí. Era. era bastante obvio. Creo que la serie nos presentó a Jack como un posible villano que después. Es que, creo ¿sabes que, ¿qué le... sentía? Sí. Cuando la empecé a ver, le decía a Ine que como que sentía que eran, viste, esas pelis como de misterio de que se muere alguien en una habitación y nadie sabe. O sea, yo flashé con el primer capítulo, flashé eso. Que era como bueno eso, saber quién es el asesino del viejo sí. ese. Sí, sí. Bueno, y obvio, y el robo y todo eso. Y viste que siempre como que el más obvio no es. O sea, claro. el que tiene más cara de malo Y como súper sí. más presentado al principio no, Nunca es el asesino Entonces uh -huh. nada, el, o sea, siempre sentí eso Como que ya no cortaba ni pinchaba Abuela medio con un pichi, digamos Aparte sabemos que a Marvel le encanta Poner plot twists en las pelis Y en las series Sí, sí, obvio Sí, sí además desde el episodio anterior es como que Ya la actitud del personaje me, me, me cambió Como que, sí, de hecho Como que es, cae bien Claro, <risa> sí, sí, a mí me pasó eso, de hecho, bueno Está sucio, o sea, tiene sus cosas, un lavadito de dinero, sí, sí. bueno, ¿Quién no lo hace, pero. O sea, pero en Marvel, eso no es nada. Claro, esto no es nada. Es tanto. Exactamente, o sea, más pesada parece ser El Honor. Después, al final del episodio ya vamos a hablar de eso. Se nota, porque un detalle en la habitación de Kate, esto lo señalé porque es una boludez, pero me encantan estos detalles. Había un póster de Hawkeye, como si fuera un sí, póster sí. de tipo fanática. Me, me encantó. Uh -huh. Porque ahí se mezcla un poco como que. Están dentro de, del universo en donde existen los Avengers y todos estos superhéroes, sí. pero parece como si estuvieran acá, como si tuvieran un Funko Pop de, de Clint sí. y esas cosas, como que ese fanatismo Aparte, esa es la habitación de ella de adolescente. Claro. Porque ella está viviendo como en ese apartamento con el perrito, bueno, o sea, digo, pero en ese lugar. Entonces como que vuelve sí. a la casa materna y está eso, sus recuerdos de infancia, digamos, ella de, de toda la vida, fan de hockey Sí. Exactamente, sí, a mí me gustó mucho. ¿Cuándo, ¿Cuándo le va a decir, no? ¿Le va a decir que la salvó? Ah, y ¿Que eso, que la salvó. Ay, yo ¿No no, quiero que no. se lo diga. Sí. O que se acuerde de ella, eso sería re lindo también. Sí, eso sería re lindo. Yo pensé Pero, que se le iba a decir en la, en la escena esa que tuvieron cuando abrieron su corazón y charlaron en el sillón. Sí. Pensé que se le iba a decir ahí. Hubiera mm. estado bueno, ahí en ese momento. Pero sí, seguramente eh, por ahí para el final. Y encima quedó un episodio. Yo caía no, ayer claro. de que quede un episodio, como mmm, podrían haber hecho alguno más, pero bueno, eh, la hicieron bien. Eh, ya hablaba de esto de que termina justo unos días antes de Navidad. O sea, sí, eso está bárbaro. Lo calcularon perfecto. como para... Para Spider-Man medio me, me, me, me está matando. También lo hicieron adrede, digamos. No, no voy a decir nada, me cayó la boca. No, igual, o sea, me imagino que podía ser por ahí también. Pero hay cositas. Como todo súper sincronizado. Digamos. Ahí va, van a notar que hay cositas que se pegan. Mm. De hecho, bueno, mm. esto sí está confirmado de que ambas historias transcurren en el mismo tiempo. O sea, en ah. paralelo casi. Lo que pasa en Hockey y lo que está pasando en No Way Home, en mm. paralelo en el mismo tiempo. Bueno, no voy a hablar más de, de No Way Home porque ya en cualquier momento tiro algo, sin creer. No, no. Eh, se viene el mejor momento del episodio para mí, personalmente, justo que mencionaban el lugar donde vive Kate, que justamente es Kate encontrándose con Yelena y esta charla que tienen. No sé ustedes, seguramente me imagino que sí, pero lo bien que me cae Florence Pugh como Yelena, sí, sí, sí. o sea, no me entra en palabras, porque ayer veía de nuevo el episodio y, Toda esa charla que tiene ella con ese acento ruso, yanquinizado, sí. que... No, no, ella, puro carisma, ¿no? Me cae, pero de 10. Sí, sí, sí. Me cae es, que es muy tal. natural su personaje. O sí. sea, viste que Kate es como... Kate y toda la serie, digo, ¿no? Pero como que Kate es como muy avispada, así como muy guionada. Que me parece bien igual, ¿eh? es como el código ese. Pero Yelena es como... O sea, es, es tipo literal la chica de al lado. O sea, es como, real, es como muy real de verdad. Muy real. Es sí. como que sentís que no sé, que la conocéis, es como súper. Empatizás una banda. Sí, sí, sí. sí. Y, y la verdad que. Nada, me encanta. Me encanta la interacción que tuvieron entre ellas. Eh, toda la charla. Acá pasa algo importante porque en un momento, cuando se empieza a picar todo, porque medio que empiezan como amigas, eh, y Elena le dice en primera vez en Nueva York: eh, quiero ir a tal lado, a tal lado, a dónde puedo ir. Ahí menciona la estatua de la libertad mejorada que esto es algo que se vio en el tráiler no sé si vieron los trailers porque tampoco quiero meter sí, la sí, pata sí, sí, sí. ah está bien eh, que están haciendo como el, el escudo del Capitán América en, en la estatua sí. supongo que hace referencia a eso eh, bueno obviamente el mejor Avenger eh, es el homenaje que, que se merecía y, <ríe> y a chequear ah. el, el chavo metía la pata eh. quería pelear pero sí toda esta charla que parece bastante amigable, como que la estamos pasando bien nosotros viendo eso, y después se empieza a picar porque ya Yelena muestra las intenciones, lo que fue a hacer ahí, porque básicamente le dice, no, yo lo vine a matar a Clint. A mí lo que me gustó es que está como esta defensa de Kate, de no, si eran amigos con Natalia, no sé quién te dijo esto, pero bueno, tendrías que pensarlo, no sé qué. A Yelena no se le mueve un pelo, o sea, como que parece que va a dar marcha atrás, pero no se le mueve un pelo, dice, bueno, yo voy a seguir con lo mío, no te metas más en mis asuntos, se va. Pero más adelante vemos que ella investigó un poco, entonces es como que en el fondo le cambió, o al menos le hizo pensar a Yelena, este temita de, che, será del todo verdad que, que Clint mató a mi hermana porque la mandaron a, a hacer esta tarea, pero no se sabe mucho qué pasó. Eh, y eso me gustó bastante, además de toda la conversación, que la verdad que me gustaría ver eh, una serie o algo de ellas juntas en un futuro. Sí, eh, que seguramente va a haber igual. A sí. sí. Y tienen para a rato, mí, la verdad. A mí lo que me pareció medio flojito es, es como los argumentos de Kate, que yo sé que igual lo superadmira admira a, a Clint, pero es como, más allá de que lo conozcas hace dos semanas o no, es como que le podría haber dicho algo que no sepamos, digamos. O sea, le dice sí. como, no, bueno, pero él es un héroe, no sé qué, nadie es perfecto. Aunque son un par de, de frases hechas, digamos, que, que puede decir cualquiera sobre Clint, digamos, o sea, con lo poco que conoce, pero si no, como rescatar en él algo más. Que de hecho lo estamos viendo, o sea, como bueno, no sé. O sea, decir que es el mejor amigo, que era el mejor amigo de, de, de Natalia o decir que es un héroe y que los héroes no son perfectos, y qué sé yo, es como, bueno, sí, ya lo sabemos eso. Es interesante ponerle, perdón que me, que me adelante, pero es como la conversación que tiene al el final y con Maya. Que claro. no, no les spoileo de antemano, pero digo, es como, ¿entendés? Ahí es como que de alguna manera se revelan un poco más de cosas. O sea, es como que me parece poco poder de convencimiento, ¿entendés? Para que no lo vaya a matar encima. O sea, ahí, viste, había que darlo todo real. Siento que él le podría haber contado a Kate lo que pasó en Bormir. Como para que ella tenga eso, tipo algún argumento, ¿entendés? Como de, no sé, tipo él estaba dispuesto a morir. No es que mm. la mató, ¿entendés? Pero mm. también siento que es como que. Es como que nos olvidamos de que Hawkeye se pasó cinco años matando gente, ¿no? O sea, como, ay, ah, el Ronin, el Ronin, no sé qué. Sí, sí, o sea, hizo eso. se o sea, pasó cinco años matando gente por plata. Mm. Eh, entonces, por más que sea un superhéroe y sea bueno y lo veas que es bueno, todo, o sea, no está esa contradicción en Kate cuando se enteró de que no, él en era esa contradicción rolling, en la serie no es, tampoco. No, por eso, es como no sé, a mí eso me, no me gusta. Es que de alguna manera también te plantean como bueno, Joca hace lo que hace porque los los otros son malos. Como que está justificado sí, justificado total. Los medios por el fin, ¿entendés? Que eso me pareció reinteresante, que ahora lo dieron vuelta, pero me pareció reinteresante en el capítulo en el que se la presenta Maya que te sí. muestran cómo lo mata al padre, y yo en ese momento dije, qué sorete de mierda, o sea, lo requería el papá sí. de Maya, me parecía divino, pero sí. claro, ahora te lo dan vuelta y te dicen, como, <ríe> en realidad él era solo un medio, y tipo, sí. lo mandaron, ¿entendés? Sí. No sé, a mí me parece reinteresante esa contradicción, pues yo la tengo también, digo como, che, este está bien, nos dicen que es bueno, pero qué onda lo que hizo antes. Sí, bueno, es, es un poco también lo que se plantea con lo del acuerdo de Sokovia, digamos. Es como, tipo, tiran cualquiera los Avengers y aquí no ha sí. pasado nada. Que a mí esas cosas me parecen reinteresantes, tipo la, la, sí. los grises de los superhéroes. ¿Qué? Que, bueno, oh, no no voy a decir nada, o oh, no voy a guardar a Capitán América. No, no, pues. Sí, sí, no. Pero Capitán América no tiene grises. No los tiene. Él es, es, es un superhéroe y es superhéroe de gran corazón. Y es como, bueno, él siempre... Tiene razón y hace las cosas bien. No lo digo mal, o sea, digo que no, no. él es así porque es así el personaje, pero a mí me parecen mucho más atractivos los personajes que tienen grises, mm. contradicciones, como que son un poquito más eh, multidimensionales. No sé. Sí, sí. perfecto. Me gustan más los personajes así, pero no mm -hmm. bardeo que a la gente le gusten los héroes hechos y derechos, digamos. No, está bien, ¿Sí se entendió. <risa> eh, estaba pensando. Para un futuro, futuro episodio en el que pueda hablar de Civil War Es un lindo debate Porque podríamos estar media hora ahí hablando de, de eso Y sí, sí es, es bastante interesante Me encanta porque pasó tiempo de esa película Y todavía está como esa grieta de sí, Tony sí, o, sí. o Steve insondable eh, esa, esa diferencia Sí, sí, completamente Ni les pregunto de qué equipo son porque es obvio o sea, bueno. me <risa> Claramente se llevan a Jack, pobre, porque bueno eh, en la charla que habían tenido Kate y Eleanor Kate le comenta que investigando, investigando, el padrastro estaba un poquito sucio sí. y bueno, Eleanor Investiga, entre comillas, porque me parece que fue una muy buena oportunidad para sacarse a Jack del medio, creo. Sí, re. Y se lo llevan. Sí. Lo... A, a mí me dio un poquito de pena, pobre Jack, en ese momento. Yo también, creo pero se no, turbió. No, no. he echó con huevo. Sí, se puso medio turbio, igual le dijo. No, no, quédate tranquila, reina, voy a volver. Yo hubiera hecho lo mismo. O sea, es como una conversación muy pasivo-agresiva, no sé. Y a ella no se le mueve un pelo, viste, no está, no está cero afectada. Eso te iba a decir antes, cuando estábamos hablando del personaje de ella. A mí me gustaría que fuera un poco más, no exagerada, pero como un poco más reforzada, digamos. Un poco más soreta, un poco más buena, o sea, ¿entendés? como, estás como muy ahí en el medio. Es muy víctima ella. Sí, pero además ya la vimos hablar por teléfono con alguien en un capítulo anterior. Dijimos, esto, esto no es normal, ¿me entendés? O sea, ya, ya podría estar como un poco más tirada para un lado, digamos. Aunque sea por el lado de buena. Y que nos haga pensar que no sé qué carajo escuchamos, ¿entendés? En esa conversación, digo. Yo siento que igual el personaje es como... Es así, es como calculador, tranquilo. Pero tiene... Poder. No sé si poder, porque ya en el próximo episodio vamos a ver. Pero está ahí arriba. Igual... Eh. A mí lo que me hizo pensar eso, que la mina estaba bien arriba, es que cuando ellos vivían en una casa preciosa, todo súper grande y todo, y cuando el papá se murió, y tipo ya los vemos a, a ella de, de, de adolescente ahora, tipo siguen siendo súper ricos. Digo, es como que no cambió el poder adquisitivo de la familia porque se haya muerto el padre. Entonces digo, bueno, la que tiene la papá acá es ella, la mamá. Bueno, ella tiene la compañía esa. De, sí, sí, de... Seguro. Sí, el lavado de dinero, cosas que... No, no son extrañas en el mundo Así que no hay que cuestionarse tampoco eh, Es lo menos cuestionable Dentro Total. del MCU o sea, Hay un señor verde cuando se enoja Un señor con un martillo cosa, Esto es normal Cosa de todos los días eh, Bueno, se llevan en cana a Jack Queda ahí, vamos a ver qué pasa Y pasamos al momento en el que Clint Toma la decisión de hacer Lo que tiene que hacer Vemos la placa conmemorativa sí, A los sí. Avengers momento que a Ine no, no le generó nada con todos los nombres obviamente de, de los Avengers originales que pelearon en, en ese momento el primero obviamente Steve Rogers porque está claro el orden de importancia sigue Tony sobre, sí. <risa> bueno pero son hechos está, está todo ahí y bueno, se emociona Clint hablando directamente con Natalia de hecho me gustó el detalle de que se sacó el, el, el auricular el audífono, sí, no sé audífono. Dice, de, de su sordera eh, para directamente des desenfocarse de todo el ruido y todo eso Y hablar eh, con Natalia Se escucha un poquito de, de la banda sonora del momento ese Yo estoy siempre sí. en esos detalles me, me encanta todo lo que es banda sonora Pero es como una variación del momento ese en el que muere Natalia En el que están juntos en Bormir Y, y bueno, le habla directamente a ella eh, Hablando sobre este tema de Espero que tu sacrificio ahora valga la pena porque sabía que Maya estaba en contra de Ronin, de que tenía los nombres de su familia, entonces se estaba poniendo pesado y justamente la razón por la que Natalia se sacrificó y dejó vivir a Clint era por su familia, básicamente, porque él tenía, para los ojos de Natalia razones para, para seguir con su vida entonces él la quería justificar esa razón, eh, yendo a, a buscar a Maya y poniéndole de alguna manera un, un final a esto porque quería que Maya deje de eh, perseguir sí. a, a Ronin, de alguna manera. Básicamente la va a buscar a Maya, tiene toda esa pelea como Ronin y cuando está Maya en el piso se saca la, la máscara y a cara descubierta le dice a Maya No te metas con sí. mi familia porque es lo último que vas a hacer. Básicamente quiero sí. que veas que yo era Ronin, ya no lo soy más y le explica un poco de somos lo mismo, eh, Armas que cuando las manipulan y pierden la cabeza, sí. hacemos lo que sea. Y ahí, justamente, la revelación de la que hablaban, este tema de que él está por decir, porque creo que no le llega a decir, está ahí cerca de decirle que, por un informante, él fue mandado a matar uh -huh. a su viejo, el sí, padre sí. de Maya. Que el grandote, como lo mencionan, sí. el, el capo, estaba detrás de todo esto. Después, bueno, Maya sigue peleando, casi... Lo mata a Clint con la espada, pero Kate aparece para, para salvarlo. Y Maya después se queda pensando, lo mismo que pasó con Yelena, acá un poquito más explícito, porque habla con, con el otro pibe sí. cuyo nombre no recuerdo, que eh, le dice: ¿Vos dónde estabas el momento que mataron a mi hijo? Sí, vos eras la mano derecha de él y no, no estabas en esa reunión. Y ahí ya empieza a sospechar y. Me parece que Maia ya va a ir para otro lado Porque claramente le quedaron muchas dudas eh, sobre eso Sí, que yo pensaba como Igual eso no quita que lo mató al padre, ¿no? O sea, como que no tiene nada no. que ver O sea, como que él le dice O sea, la está alertando, digamos De que está está con el enemigo Pero igual eso no, no, lo, sal, no lo redime a él, ¿no? Es como, nada, lo maté Pero porque alguien te traicionó Sí, es verdad. Ahí es interesante ver lo que puede llegar a pasar porque es cierto eso que decís. O sea, nada quita, por más de que lo hayan mandado y todo eso, de que él mató al padre. Hay que ver cómo lo toma Maya de, bueno, o sea, el jefe de mi padre. Se lo quería sacar de, de encima a mi padre. ¿Con quién me enojo? ¿Con, con el que mandó a matar a, a mi viejo o con el que lo mató? ¿O con los dos? ¿O qué hago? Porque está es interesante ese punto de... ¿qué va a hacer Maya? O sea, qué, sí. ¿qué decisión va a tomar, porque claramente estaba buscando venganza por, por, su viejo. Hay que ver para sí. dónde dispara eh, Maya con, con esa sí. decisión. Es que a mí lo que no me gusta de esa escena es que él le dice, nosotros somos armas. Y es como, ah, se lava las manos, o sea, como, <risa> tipo como si él no tuviese o sea, como propia. si él no, no tuviese, es que... claro, decisión propia que lo está haciendo, en realidad él, él labura por plata, o sea, mata gente por plata, sería. Entonces es como, bueno, tampoco que sos, tampoco que te estaban obligando porque tenían amenazada a tu familia, ¿entendés? O sea, como que, ¿qué es eso de Somos Armas? Es que esto va a terminar, si no, en decir que el papá de Maya era tipo un garca porque no sé qué. Se van a hacer las dos cosas juntas para mí. No sé, es raro. Falta un capítulo aparte, es como, o sea, sí, ¿qué tanto le podemos pedir a Maya, entendés, de, de, de evolución en su personaje? Total. Sí, sí, eso, eso es verdad. Pero bueno, hay que ver qué pasa ahí más o menos me puedo imaginar, pero hay que ver bien lo que, lo que hace Maya. Y al final, Kate se va con Clint, se van a, a la casa de este sí. chico del juego de rol que, lo que, los estaba, que los estaba hospedando. Divino. Sí, un genio. Sí. Todos, todos los de, sí, de ese sí. grupo de, de juego de rol, unos genios. Sí. Y les hicieron sí. los trajes. Detalle no sí, menor. Ver. Que estaban ahí. Sí, y Clint le dijo, no, no. Hoy no, y yo estaba como, vale. Ah, Qué manera de, de, de estrenar trajes, ¿no? Estas esta series nuevas sí. del MCU. Tipo ya Wanda estrena traje, Muy... Falcon estrena traje, o sea... Y me gustan los detalles, no soy comiquero, pero sí. me pongo a averiguar y todas esas cosas y veo en internet. Y me gusta que se tomen como ese tiempito de mostrar los trajes de los cómics, como sí. pasó en WandaVision con sí. esa fiesta de Halloween. Como medio en joda, Rebiles. pero bien, incluso también con, con Quill Silver, con Loki, con el Old Loki. Después no me acuerdo en Factora de Winter Soldier si pasó, pero es como que se están tomando ese tiempito para mostrarnos los trajes originales. Acá también pasó, porque cuando Kate lo dibuja, le dice más sí. o menos esto me imagino, es un poco el boceto del, del traje original de, de Hawkeye. Así que eso me, me copa bastante Y en general los, los trajes nuevos Porque no creo que el traje nuevo de Hawkeye Sea parecido al de los cómics Pero va a ir más por esa onda Mucho más violeta Que es lo que me gustaría ver Y en el medio de, de esa conversación Que están los tres ahí eh, cenando Vemos también en paralelo Hay Elena que sigue A Eleanor que se está metiendo en un edificio Y Elena mira para arriba Yo supongo que se trepó porque después la foto que manda claramente es sí. como desde una ventana, ahí eh, vigilando, entonces, bueno, Genia y Elena, que se colgó ahí de la nada, y se unen ambas escenas y ambos momentos, y tenemos la revelación, más revelación de esta serie, que yo estaba, no sé si gritando, pero bastante manija, y Elena le manda un mensaje anónimo sí. a, a Kate, le dice que Eleanor la había contratado a ella y que merecía saber esto. Y le manda la foto de Eleanor hablando con Kimping. Lo menciona Clint. Y se termina ahí el episodio. Yo no sé ustedes cómo se sintieron con esto de Kimping. Yo no sé quién es. Lo tuve que sí. O sea, es como, uy, apareció Kimping. Y yo. Es un chabón de la Júpiter. serie de Daredevil. Sí. Según tengo entendido. Exactamente. Esto me gusta, porque por ahí ustedes no están ahí tan manija y yo estaba comiéndome el, el escritorio, como, no, no puede ser que apareció. Sí, es el, el villano de Daredevil, de la serie de Netflix. Es el mismo actor. Sí. O sea, no sé si vieron hace poco la noticia de que el mismo Kevin Feige confirmó que Charlie Cox, el actor que interpretó a Matt Murdock, Daredevil, sí. en la serie de Netflix, sí. va a volver para interpretar al mismo personaje okay. en el MCU. Es lo que se llama como un soft reboot, como que usan a los mismos personajes que en otra adaptación hicieron okay. esos mismos personajes, pero los adaptan de alguna manera a este nuevo universo. Como que no son los sí. mismos, pero sí. Un poquito mitimita, uh -huh. y mita, digamos. No es un reinicio total no, claro. de, de los personajes. Pero claro, no, no sé no. si vieron Daredevil. No. Eh, yo al menos vi las primeras dos temporadas y era la emoción esa de... Sí, eh, además era como un rumor que se estaba ya alimentando hace bastante y la verdad que, que me gustó me gustó mucho. Un poco como cuando apareció Quicksilver en, en Wanda. Claro, sí, sí, la cagaron, ahí la cagaron. Bueno, o sea, como dice Hype, eso, eso que sintieron eh, fue, todos antes de darse cuenta que la habían cagado. Exactamente, sí, sí, sí. Eh, sobre eso me encantaría que vuelvan a usar sí. a Evan Peters y, y hagan algo con, con lo que fue el Quicksilver de, de los X-Men, porque, qué sé yo... Medio que, que la arruinaron bastante eh, Podrían, con esto del multiverso Tienen sí, todas claro. las excusas eh, Posibles, o sea, se sacan De la manga, bueno, no, ahora sí, sí Es Evan Peters es uh -huh. ahora sí, sí. Uh -huh. O sea, podrían hacerlo, pero bueno Fue medio, medio raro eso eh, Pero sí, más o menos El mismo nivel de manija, bueno Lo que pasó también en el final de Loki No a ese nivel, porque a Kingpin ya de otra serie Al menos lo conocíamos, pero Lo que pasó con Jonathan Mayer ah, sí, sí, sí, Como sí. Kang era más o menos por ese por ese lado. Yo agradezco que haya aparecido Kimping porque se dio a entender que era él en los episodios anteriores. Todo apuntaba a que era él. En los cómics, Kimping es tío de, de, sí. de Maya. De hecho, acá lo mencionan como tío. Entonces, todo apuntaba a que era él. Todo. O sea, había dos caminos. O lo que pasó en WandaVision con Mephisto o lo que pasó en Loki con Kang. O sea... O nos vendían humo, sí. o era de verdad. Y me gusta que haya sido lo que tenía que ser Porque básicamente todos los caminos conducían a Kimping. Y nada, genial. Ya quiero ver este último, este último episodio para ver qué carajo sí. va a pasar con todo no, esto. Estoy, me, me tiene muy estresada que sea el último episodio. O sea, es como, qué, qué? O sea, ¿qué pasa? ¿Qué, ¿Qué va a pasar? ¿Cómo van a resolver todo esto? ¿De quién es el reloj? Quiero saber yo. Ay, por favor, ese reloj. Me voy a enojar mucho si no dicen de quién es el reloj. porque ya le metieron toda la intriga. Sí. Aparte que porque tanto con ese reloj. Sí, sí, sí es verdad. Yo cuando Clint dijo el big guy dije Hulk. <risa> sí. Pero bueno, a él le decían así, boludo. Sí. Black Widow le decía así. Sí. <risa> dije, no, es verdad. Se si sí, parece sí. Mark Ruffalo me da un paro cardíaco, o sea. Sí. Bueno, no sé, tengo muchas preguntas además también me queda re pendiente saber qué onda el, el, como el la mano derecha esta de Maya el chico ese de Roblitos, o sea, el falso Jon Snow <risa> es, verdad, es verdad se parece a Jon Snow no lo había pensado sí no, no sé qué onda con él porque está ahí como en medio en el medio sí, de está todo medio sucio no también. algo también que me daría pena es que es que la mamá de Kate pobre no me acuerdo su nombre ah Eleanor que quedó opacada por Kim Ping no a ver, su poder, puede pasar digo, ¿eh? puede pasar no, o sea, o para acá en la serie. Claro. Digamos. Sí, sí, sí, pero yo creo que... No sé si va a ser así. Yo creo que lo de Kimpin es como más... Eh, bueno, sí. él es el capo. O sea, él es el capo de la mafia. Pero no va Nueva a aparecer York, tanto. Como pasaba en Daredevil y como... Claro, pero va a ser más como... Bueno, eh, yo manejaba un poco los hilos, pero Eleanor tenía su, su poder y estaba como mano derecha o codiándose con, con el capo. Sí. O sea, a ese nivel. Bueno, algo que escuché... Es que también lo que decían era como, bueno, igual si escuchamos la conversación esa que estaba teniendo Eleanor por teléfono, pareciera que Eleanor tiene más, más poder que, que la persona con la que estaba hablando. Y si estaba hablando con Kim Ping, lo tiene cagando, digamos. ¿no? Es que para mí ella es la ella es la, la capa y, y lo manda, o sea, ella tiene una empresa de seguridad donde tiene un montón de data de todo el mundo. O sea, claramente, él es el matón para mí, el chabón con su grupo de, de mafia. Mm. Como que ella manda a matar sí Puede ser, sí, sí eh, Hay que ver por dónde lo tira Para mí él es el, el, el capo Y ella es como, si no es la sí. que le sigue Están en es la parte digamos la asociada digamos, están la asocia. por ahí, Claro, él se, es, es como que él se maneja de un sector Y ella de otro Pero cuando se pican las cosas Como está pasando acá Tiene que intervenir Kimpin Y ella como que tiene que estar ahí al tanto de todo Supongo que va a ser así. Eh, igual me encanta que se esté mostrando como este mundo, no solamente terrenal, sino más de las mafias sí. y todas estas cosas. Que está bueno, porque además eso puede dar la entrada a más personajes sí. en un futuro, así que me, me gusta bastante. Va a salir la serie de, de Maya, ¿no? Sí, de Echo. Ah, no sí, sí. sí, próximamente. No sé cuándo, porque de, de las series no anunciaron absolutamente nada. O sea. Anunciaron en algunas que 2022, pero eh. nada, de meses y eso. A mí eso me pone muy nervioso, porque yo necesito <risa> fechas. Yo, yo quiero saber, fechas, denme fechas. Eh, así que nada, espero que, que pronto tengamos fechas, pero sí. No sé si es para el año que viene o para el próximo, pero va a tener su serie. Pero bueno, hasta acá este episodio. Me gustó también el final, o sea, con todo esto de Kimping, empieza a sonar la canción del Grinch. Sí. Haciendo referencia a este monstruo de la Navidad por Kimping y... En el final, final, final, con los créditos, no me había dado cuenta de esto la primera vez, después por Instagram me enteré y ya la segunda lo vi, que cuando tiene este final con el título de las animaciones, aparece la silueta de Kimping por encima de, de la ciudad sí. y, y de Kate y de Clint. Hermoso, uh. o sea, esas, esas animaciones en general de la serie sí están re buenas. me parecen las mejores. Del MCU, de todo. O sea, la verdad que son muy, muy lindas. Y hasta acá este episodio. Y queda el final. Ay, vamos a ver qué vamos pasa. A ver. Vamos a ver. Qué emoción. Para, para terminar bien arriba del año. Con Marvel. Sí. Les tengo que hacer las preguntas necesarias. Como les hice a todas las personas que invité para hablar de Marvel. Necesito que me digan: ¿película favorita del MCU? Serie favorita del MCU hasta ahora, si quieren meter, sí. si para ustedes hasta este momento, con lo que vimos, Hawkeye es la mejor. Válido, incluso con un episodio menos, mm. no pasa nada. Mm. Y personaje favorito del MCU. Ay, Dios. Haber sabido, lo pensaba. Me gusta, me encanta hacer esta pregunta sin decirles nada antes porque cuando se ponen a pensar es genial. Qué difícil la peli. De Winter Soldier, ¿no? <risa> Sí, sí, fam. O la primera de sí. Capitán América. La primera. <risa> Ay, no sé. ¿Cuál es la que me gusta a mí? Ah, le preguntaba <risa> <Nos> <risa> a ella. Creía no que me re gustaba. Yo tengo tres. ¿Puedo decir sí, tres? Sí, sí. sí. Bueno, ¿Cuál? Iron Man. La primera. la primera. Iron Man 1. Guardianes de la Galaxia 1. Y Civil War. Bueno, bien, bien. Coincidimos bastante con Guardianes de la Galaxia, así que... Bueno, nos amigamos un poco. <risa> eh, a mí me gusta la Iron Man, la del mandarín. Me da la vida esa. Oh. La Ay, 3. Una alegría, tipo, me pone de buen humor. Ya sonrío, lo digo y sonrío. Sí, Guardianes sí, Uno, sí, sí. obvio que sí. Ni le, ni le iba a contar Guardianes igual, en realidad. Porque es como, bueno, viste, otro plan de la vida. Y después... Hay otra... Ah, bueno, y ellos Fultron. Fan. Fan, fan, fan, fan, fan, fan. Bueno, bien, Interesante, interesantes elecciones, mm. muy bien. Eh, ¿Series? Wandavision. Me imaginaba. Y el team Loki, Sorry. Bien, yo soy el team de Luchi, Loki. Sí. Igual Wandavision me gustó ¿Vos mucho. ya dijiste las tuyas favoritas en otro capítulo? ¿Nos, sí. ¿Las podés repetir? Sí, sí. Lo puedo repetir <ríe> ahora, sí, sí, claramente, pero antes me tienen que decir sus personajes. Protagonistas, eh... ¿no? O sea. Eh, no, puede ser cualquiera, el que sea, que haya aparecido en sí. el MCU. Yo tengo tres. Ah, siempre sí, tenía no tres. No pasa nada. Ante la indecisión elegir una? Ah. Tony, obvio. Wanda. Sí. Ah, no, perdón, sí. tengo Está cuatro. Bien. No pasa nada, no pasa nada. <ríe> no, Ay, dale. Tony, Wanda, Loki y. Y Peter. Peter de bien. Tom Holland. Bien. Es verdad, porque hay otro Peter, Peter Will. Luchi. Eh, bueno sí Tony sé que es difícil Loki y Valentina bueno team Valentina. y también Bien. somos sí. somos Team Thor en Ragnarok sí sí, sí Thor team, también sí o incluso también en sí, el sí, NM. todo lo que es post sí, sí, sí. Ragnarok sí Thor después sí. de que lo agarró claro sí, todo, todo, todo, todo. con la barbita y todo eso pues, sí hermoso le eh, Dijeron varias, así que me voy a tomar la licencia de poder decir varias cosas, porque sí. antes, cuando me preguntaron, yo dije uno, uno y uno, pero bueno. Mm. Eh, en, en cuanto a películas, bueno, ya lo mencioné, para mí la mejor es de Winter Soldier. Le sigue... uh, acá también me parece que se viene la polémica, porque por lo que escuché, <risa> me parece que a alguien acá no le había gustado, pero bueno, para mí la segunda mejor del MCU es la de Avengers de 2012. ¡Oh, Dios! Ahí está. Saltó... <risa> Me... No, so, no, de... no te respeto, no. pero digo, es completamente no, otro, plan, otro, otro plan. plan de la eh, vida Le digo el top 5, sí. eh, esas Dale. dos Tercera, Guardians de la sí. Galaxia perfecto, Cuarta, Infinity sí. War Y quinta, para mí, hasta el momento la mejor película de un superhéroe individual Doctor Strange, esas cinco, para mí las mejores películas Veo que, que No Way Home no destronó sí. a eh, ninguna eh, no puedo spoilear. No, eh, está. Bueno, les puedo decir igual en qué posición quedó. Eh, quedó sexta. Justo ah, ahí. bueno. Bien, bien. Porque Ay, justo lo estoy bien. viendo y quedó ahí. Shang-Chi. A mí Shang me encantó Shang-Chi. Sí, un genio no, Shang-Chi. ¿La es tu favorita? Eh, Inés. No, no, pero es muy buena. Sí, sí. Está ahí en el top. Sí. No, está bien. Está bien. Eh, qué, qué lindo Morris. No sé si les gustó. El bichito ese con... sí. sin cara es, sí. eso adora y aparte parece el mandarín, y... Luchi estaba... Sí, estaba me imaginé cuando Manecilla. dijo lo de Iron Man 3 que... <risa> sí, <risa> sí, que, que también es del mandarín, como no sé qué cosa sí. del rey, un corto, sí, ¿Lo es ¿lo un corto, no no lo ah. vi, pero es un corto ambientado en lo que pasó después de Iron Man 3 ah. con, con el me mandarín, recibe, con el, no, el mandarín, <risa> eh, sí, sí, como que complementa con, con todo sí. esto qué sigue, ah, series, bueno, mi favorita Loki. Hasta sí. ahora, de todas las que hicieron, me parece perfecta. Y no, no hice una lista con las series, pero me gustó... Bueno, un poquito en general, WandaVision me gustó. Sí. Siento que, lamentablemente, el tema Mephisto la tapó. Y la culpa de Mephisto fue de, del fandom. Sí. O sea, ni siquiera fue algo que se creó desde la mi misma serie. Sí. sí, un poco, me acuerdo en ese momento que... Eh, Paul Bettany, y no me acuerdo quién más, creo que el director de la serie estaban como, ah bueno va a pasar esto y como ahí ya la gente estaba como loca sí. y además vieron el conejo, la mosca todo era Mephisto sí. pero yo creo que eso no quita que la serie estuvo buena y la transformación de Wanda cuando ya tiene el, el traje ese es sí. nada, momento top top de, de lo que se vio en el MCU, estoy loco por el Funko Pop de Wanda con, con, ese, con, ese, con ese traje lo necesito en mi vida sí. es, es maravilloso Después, bueno, por ahí la que menos me gustó fue de Falcon and Winter Soldier. Sí. O sea, me gustó, pero uh, estuvo ahí... Quedó aprobada, pero nada más. Sí. Loki me fascinó. ¿Después qué más tuvimos? Ah, What If. What If, What If me gustó bastante. De, de lo mejorcito, en general, en MCU. Y bueno, hasta ahora Hawkeye me, me, me está gustando bastante y espero al final. Pero eh, sí, mi favorita Loki, completamente. Sí. Y personajes, también voy a nombrar algunos, varios, porque... Ya que nombraron varios. Mi favorito, bueno, ya quedó claro. Vetado, eh, otro. <ríe> Después, el que le sigue es Rocket Raccoon. Sí. De Guarenas. Muy buen personaje. Lo amo, lo amo. De hecho, en mi Instagram, eh, o sea, soy Panchan Raccoon. Raccoon por él. <ríe> así que lo amo muchísimo a Rocket. Después, bueno, eh, podría mencionar dos que tengo claros: que son Doctor Strange y, y Thor. También. Son de mis favoritos, y no sé si tengo algún otro más, la verdad. Yo creo que entre esos me quedaría, de personaje. Me gusta porque, o sea, al que le gusta Capitán América, nada. Iron Man ni ahí, ni en un, no, ni de... un décimo puesto de, de fan. Y a los que nos gusta Iron eh, Man, no. Capitán América, también. Metadísimo. No, no. No, yo... Eh, Tony no... Nunca me gustó mucho, soy sincero, ¿eh? Y menos con Civil War, es como que en esa película yo estaba, eh, Tony no te quiero. Ay no, después... no puedo la diferencia, estamos tipo en el otro, en la otra vereda. De después con, con Infinity War, ahí ya es como que bueno, te quiero bastante más Tony, te respeto. Y bueno, ya en Endgame se ganó mi respeto completamente. Pero bueno, eh, nunca fue un personaje que, que me haya atraído mucho, lamentablemente. Está bien, te respetamos. Yo sé, que, yo sé que detrás de ese te respetamos No hay respeto ninguno De ninguna manera Exactamente sí. Pero Marisolero. por modales hay que, hay que decir ah, sí, no, sí. Pero... Ay, qué bien, sí, aguanta la democracia ah, Y después apaga los micrófonos Este pibe es un pelotudo No, bien, está bien. no, no Respetamos eh, La grieta la grieta que no, la no se termina Pasó y pasó, pasó todo, pero la grieta No se cierra Las redes, este es su momento, si quieren decir Sus redes personales, las redes de su podcast Todo lo que quieran Es el momento de los chivos Adelante Ine no, no es <risa> que no Nuestras redes de, del podcast Marvel con ellas, estamos en Instagram Youtube, TikTok en Spotify también, obvio Y nuestro otro podcast de Harry Potter Que se llama Harry Mucho Mucho Amor También estamos en Youtube, Instagram, sí. TikTok eh, Spotify y nada, eso muy bien. Después va a estar en, en la descripción de, de Spotify de YouTube para que vayan. No tenía idea del de Harry, después lo voy a escuchar porque soy muy fanático de Harry Potter, así que voy a, voy a escucharlo un poco. sí si con Marvel no, nos ponemos Harry es, es, radicales con Harry Potter, me imagino. <risa> me imagino. Eh, no sé si están viendo esta serie, va, serie, no sé qué es de HBO Max, ¿El torneo? El, el, el, el del torneo, sí. Me estoy cagando de mole, pero sí, no Sí, vos sabés que vi el primer episodio y un poco, mmm, como que le falta ritmo a esto, y después no la seguí, pero me gustaría sí. seguirla. Pero está, o sea, el concepto está, está bueno, me, me copa. Todo lo que sea de Harry Potter, sí, sí. cualquier boludez que sea de estoy. Harry Potter me... Ah, ¿de qué casa son, ya que estamos con Harry Potter? Les pregunto. Yo soy de Slytherin. Bien. Y yo soy de Ravenclaw. Muy bien, Ine. Ravenclaw también. Ah. Acá. Coincidimos. Qué tendencioso que somos. Muy bien, decidimos en algo en algo más. Mis redes, Instagram, arroba después de otra función podcast, o simplemente buscan después de otra función. Y voy a aparecer también en YouTube, donde están todos los episodios subidos al canal en formato de video. En mi Instagram personal, PancharraCum, y Letterbox y Medium, se va el guido, ahí pueden ver mis reseñas. Muchas gracias, chicas. La verdad que un placer, un muy, muy lindo episodio. Y bueno, espero para más adelante para algo de Marvel, o ahora para algo de Harry Potter, que también se viene la, la tercera de Animales Fantásticos, que ya de Animales sí. Fantásticos no tiene nada, pero bueno, eh, yo ahí firme, sigo, fanático de Harry Potter, todo lo que me, me metan ahí, la verdad que feliz, y bueno, un placer que hayan venido. Gracias por invitarnos. Muchas gracias. Espero que les haya gustado este episodio, y nos estamos escuchando la próxima después de otra función. Gracias.